hola en este vídeo vamos a ver cómo realizar el cambio de domiciliación bancaria es muy sencillo y vais a ver que en este vídeo se puede realizar en bastante sencillos pasos dentro del área de cliente de gana energía iremos a la página de cambios una vez cargada la página iremos al botón de cambiar domiciliación bancaria el botón de la derecha una vez dentro es bastante sencillo solamente tenemos que añadir tres documentos para empezar el nombre del titular, puede ser el mismo que teníamos en la anterior cuenta bancaria o uno nuevo, por segundo tendremos que añadir el documento de identidad y por último deberemos añadir el número IBAN que pertenece a nuestra nueva cuenta bancaria, ya sabéis es un número de un total de unos 24 dígitos. Y lo tendréis alojado pues, en vuestra página de banco, en vuestra aplicación o en vuestra cartilla. Cuando tengamos todos los datos añadidos, le daremos a enviar y nos aparecerá el mensaje, el aviso que el cambio se ha realizado con éxito y se ha realizado correctamente. Le daremos OK y ya tenemos listo nuestro cambio de domiciliación bancaria. Hay que tener en cuenta que si ya tenemos una factura emitida, esta aún se cobrará por la antigua cuenta bancaria. A partir de la emisión de nuevas facturas ya se cobrarán correctamente por la nueva cuenta.